Quítate al portero con una finta. Gol, gol, gol, gol! Hola, ¿qué tal? Fíferos? yo soy Cerecero y en esta ocasión veremos un, un tutorial muy especial que es Quítate al portero con una finta. Sí, esto es muy fácil de hacer con la técnica adecuada. Cuando estén solos contra el portero se van a poder quitar muy fácil. Y bien, ¿cómo se hace esto? Así es. Cuando estén solos contra el portero, agarren en diagonal. Y vamos a ver esta finta que se llama hill flick, que es adelante, hacia atrás, en la dirección en la que vaya su jugador. Y justo antes de que lleguen hacia el portero, ahí la hacen. Ven aquí, agarro la diagonal, hago nuestra finta y ¡pum! me quito al portero. Realmente es una finta muy fácil. No lo hagan de frente, porque de frente es muy poco probable que les salga. Después revisaremos cintas más avanzadas para quitarte al portero como esta. ¡Ay, papayons! Y bien, vamos a ver aquí. Unos ejemplos ya en partidos reales. Ven aquí acá, acá, pum, hago mi hill flick, voy en diagonal y me quito al portero y tengo el espacio solo para tirar el gol. Es una opción muy, muy clara y muy fácil de hacer. Vean cómo hago el hill flick. Aquí quise acentuarlo para que vean qué fácil es. El portero, como que se, se azonza un instante, como que le pasa algo el madruguete. Aquí, igual, agarro mi diagonal, pum, papá, estoy a punto de ver al portero, hago el hill flick y me lo quito con un movimiento. A veces no tienen el espacio para pegarle y es muy bueno hacerlo ahí porque te vas a quitar al portero y te quedas solo, solo contra él. También es un elemento importante porque te puede fabricar un penal. Aquí le pasó a Benzema y hacemos la finta. Se lo llevan de corbata y marcan penal a favor de nosotros. Aquí por supuesto Cristiano Ronaldo no la falla y mete un golazo. Entonces esta finta es muy, muy buena para cuando están enfrente del portero, pero lo importante es hacerla en diagonal siempre. Siempre en diagonal ya sea hacia su izquierda o hacia su derecha, pero nunca de frente porque de frente no sale. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Espero que lo pongan en práctica y que me digan qué piensan acerca de él. Así que ya lo saben, agarrando el portero desprevenido y haciendo un heel flick, FIFA la vida.